Para ti, que quieres nivelar tus conocimientos en matemáticas, epsilonacademy.com ya está 100% disponible. Ahora, no importa el país en el que tú estés, no importa el nivel académico, si estás finalizando bachillerato, si ya terminaste bachillerato, si estás empezando la universidad o si estás en un momento donde dices... Ah, Quiero repasar cosas de matemática Quiero nivelarme nuevamente por hobby ¿Por qué no? Mira, el curso nivelatorio de matemáticas Entonces es para ti No importa en el lugar en el que te encuentres ¿Quieres aprender la matemática? Este curso te lo recomiendo completamente Visita en nuestros cursos ese en específico y observa todo lo que se ofrece Cursos especializados dependiendo de la prueba que tengas que presentar O la universidad a la que quieras ingresar Para Colombia, Universidad Nacional, Universidad de Antioquia Prueba del ICFES Saber 11, Prueba del ICFES Saber Pro todos esos cursos especializados en el área de las matemáticas, razonamiento cuantitativo o razonamiento lógico. Ahora, si estás en Venezuela, mi país querido, amado y hermoso, quieres nivelarte para ingresar a cualquier universidad, especialmente la Universidad Simón Bolívar o la Universidad Central de Venezuela, allí tienes un curso especializado para estas universidades para poder cubrir todas las falencias que puedas sentir de bachillerato y poder arrancar la universidad con buen pie hay algunos cursos que tienen incluido mi libro en formato digital para que puedas disfrutar y aprender de una manera ya no audiovisual sino leyendo de una manera diferente puedes aprender también la matemática yo estoy muy contento muy feliz ya la página está disponible para ti para que vayas y le eches un vistazo también tenemos temas por separado para que tú mira quiero el tema yo quiero estudiar trigonometría allí tienes el tema o si quieres estudiar una competencia en específico un componente en específico tenemos ciertos packs el pack alfa que engloba aritmética, álgebra y funciones el pack beta que engloba, que engloba geometría, trigonometría y geometría analítica y el pack delta que tiene aritmética, probabilidad y estadística esto se hizo con amor, esto se hizo con energía, con pasión. Años de dedicación están aquí todos, mira, eh, compactados en esta página, en esta plataforma y estoy seguro, estoy segurísimo que el aprendizaje va a ser de esta forma. Sí, ¡pa! El que invierte en educación, invierte en futuro Epsilonacademy.com, lo que aprendes no lo olvidas Disfruta la página, esto se hizo con la mejor energía del mundo Y estoy seguro que va a ser muy útil para ti Y no vas a dudar en inscribirte en un curso Por cierto, el registro a la página es completamente gratuito Anda La brisa de la rosa de Guadalupe. Vamos. Estamos listos. Go. Porque ya salió la página. Los cursos están disponibles. Vas a ir a aprender con Epsilon. Con Epsilon. No, ah, está grabando esto, ¿no? <ríe>